Mario? No, no, escondo. No está hablando, no llega no, no, la vida. ¡Qué susto! ¡Laura la ropa! Ah, no, esto es vestido. <risa> Amor amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón y bueno, vamos a empezar con la Laulover Lover de esta semana que es.. Fernanda, amado, hermosa, preciosa, Luisa Fernanda, preciosa, te quiero muchísimo, gracias por tu amor, por tu apoyo y por buena, y por toda la buena energía que siempre nos mandas aquí en mi canal. Bueno chicos, hoy ustedes van a poner muy felices porque he traído un gran invitado que ustedes todo el tiempo me lo preguntan en mi Instagram, en mi Facebook, en mi canal de YouTube, una persona preciosísima que adoro con todo mi corazón y aparte de eso, nos han tocado muchos viajes juntos Y bueno, yo le dije Que tenía que venir a mi casa Que tenía que hacer un video conmigo Y bueno, aquí está ¡Ya llegó! ¡Oh, oh, ¡Hola, monas! <ríe> ¡Hola a todos los youtubers! ¿Cómo se dice eso? <ríe> ¡Ay, yo no sabía que había que venir en pijama! No, ya, ya, yo me y lo... ¡Oye, no estoy en pijama! ¿Eso ¿Es un vestido? ¡Sí, es un vestido muy bonito! ¡Qué bonito! bonito. Es <ríe> yo como no estoy <ríe> muy ¡Hola, la love lovers! ¡Hola, la love lovers! ¡Qué <ríe> bonito! Así se sí, dice. Sí. Oigan, ¿no saben la falta que me hacía boyaquito? Ay, sí, no. No no veíamos desde Egipto. No <risa> Literalmente. Nunca Pero, pensé decir eso en la vida con alguien. Oye, no te veía desde Egipto. Si acaso cuando vivía en las cruces, que queda el barrijito allá. En la... Desde las pirámides. Oye, usted vive en Montserrat y yo no sabía qué veía ese barrio. Aquí ya queda el señor <risa> caído, ¿no? Ay, la boletía, ahora todo el mundo va a empezar a buscar por Google Maps. Eh, sí, iba en Montserrat. El ¿Y va a comer tamal allá? Tú? Sí, tú me tienes que llevar a comer Ay, este, sí. tamalito. Malito, todo Casi me la roban allá en Egipto, como será en el Montserrat, <risa> <risa> me la secuestran. Ustedes vieron, bueno, los primeros capítulos. Y bueno, hablando de capítulos, vamos a ir al aire con La Vuelta al Mundo en 80 minutos. Bueno, vamos a volver muy pronto con la vuelta al mundo en 80 risas, estamos muy emocionados ¡Vimos a Turquía! ¿Vimos a Turquía? No, ellos ya saben, ellos ya saben ¡Ah, eso ya saben! Es sí, sí, y, sí, y ella Turquía. lloró en un globo, porque era la primera vez que montaba. Imagínense que hoy traje a Boyaquito porque ¿cómo les parece que Gracie y Don Gediondo nos mandaron unos deliciosos dulces? ¿Dulces? ¡De la China! Ah, no, eso es originales. Ellos estuvieron en Japón, en China, bueno, Loquillo y Sara también estuvieron por allá y nos trajeron estas delicias. Ay, ayúdame. ¿Usted se acuerda que yo soy diabético? Yo sé. Que no se me vaya a desmayar acá. Todo por la fama, ¿no? agua. Hoy vamos a probar. Ay, ¿quién llegó? ¿Tú estás esperando a alguien? No, yo ni saben que vivo acá. ¿Será que llegó Álvaro? Bueno, no sé.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 y yo contigo quiero probarlos porque quién sabe si los vayan a mandar juntos a la China porque ya mandaron a usted todos. Usted no, usted chile cuando la vayan a contratar y diga yo chingo ya no voy para allá. El resto son muy pasados. El resto sí son muy pasados. Ay. Entonces yo le dije a nuestros compañeros que íbamos a hacer este video probando sus deliciosos regalos y cómo no se los vamos a hacer. Vamos a empezar. ¿Cuál te gustaría probar primero? Yo ninguno. No vamos a probar. Bueno vamos a empezar con este. Este, este se, se llama Milky. Milky, no tengo ni idea Milky, está en inglés, Mona Milk, sí. o sea, de leche ah, Uy, la ah, pateé con el inglés bien. Y eso que yo hice el inglés en inglés Vamos a probar este primero ah, este de es? Que todos este son de, de allá, de Asia Miren esto Se vea <risa> Bueno, vamos a probar estos deliciosos milky porque usted y yo ya somos internacionalísimos Y viajamos por todos lados, entonces todo todo esto no nos había tocado A la una, a las dos y a las... ¡Chis! A, sí. si no <risa> a la leche. Si quiere ahora que no coma esto es que se A la leche. ¿Para qué? ¿Te gusta? ¿Te gustó? Sí, a ti te gusta la leche <risa> ah bueno ha probado el milk chino. gustó? ha hecho como los pobres ¿Qué? cuando uno es pobre le va a enseñar un tic uh -huh. entonces usted por ejemplo ya le dicen el señora ya poste el dulce y usted es pobre usted no tiene para otro dulce entonces usted cosa. y lo vuelve a pagar el dulce qué hay si el chicle hasta le puede pegar debajo de tu de una vez ¿Sí? eso tapa si lo que yo me lo llevo para indio amazónico. Ahí. Venga. ¡Uja! ¿Dónde dice? ¡Uh, u u. Aquí dice: ¡Uja! Uva. ¿Qué es ahí? ¡Ua! Uva. Vamos a probar la uva. Un delicioso. Otro de los deliciosos. Según la hora, la H en Japón se pronuncia ¡Uja! Esas son gomitas. Uy. Gomitas de diarrea, qué bonito. Qué tecnología para allá la gente. Oye, no, no sé, es así con la comida. Con la comida. Bueno, a la una. ¿Son como gomitas, miren Sí, son gomitas. ¿Tú gomitas? Tú, Tú gomita, Yo gomita, ¿Tú gomita. Yo gomito. A la no. una. Se la... nos pues quedó a no. esta fiesta donde dicen: ¡Brindis! ¡Salud! Y uno ya se ha jartado la chapaya ¡Esto es muy ¡Esto es tan bueno! ¿Eh? Debemos haber hecho esta prueba pero Ay, con morcilla, con longaniza. Vamos a seguir con esta delicia china llamada. delicia china? Llamada. Sina. ¿Ese de qué? Eso es como de caramba. Con dulces de camarón y mira esa porquería. <risa> Eso es un camarón, acércalo. ¿Cierto? Chaleta, pues, bueno, vamos a probarlo justo Allá Como se tragan todo, ¿no ha visto? Los japoneses? Sí, allá se comen todo. Oh, Los chinos, lo allá chino. uno, usted se desmaya en la calle y llega alguien y se lo traga. Si usted lo no... traga. Eso se comenta Ay, yo tengo un primo que muevo y no voy a abrirlo todo. Cuidado, te queden bien. Braque. Oye, ¿esto está? esto está. Esto está como.. Como pegado. ¿Estás segura que esto es para esto? Esto, esto? está como pegado al papel Si son camarones Dos mil años más tarde ¿Lo viste? Ah, <risa> es doble crema como el queso No, pero... ¿tú, pero ¿tú? <risa> ¿Esto qué es? ¿Lo, lo, ¿Los quitacalzas? Que sí, <risa> pero esto porque se estira tanto Acá, sí. <risa> Esto está raro. Esto es como caro. Panemos de vale, Dios no cuando? ella. <risa> esto Ay. es puro quita quita calza cuando uno le hacía las calzas. Y se comía todo. ¿Te gusta? Sabes a que El, sabe esto, como jengibre. Esto sí es, Sí, y pica. Pica es jengibre, man. <risa> Uy, qué cena. Ni un álvaro visto eso. <risa> bueno, encina. ¡Delicioso! ¡Horrible! ¿Cómo de eso fijaron? Me puedo cortar tres horas para ti. Como jengibre. Este es la mera. Salud. ¡Salud! ¡No, guacala. No, tómelo! Bueno, vamos a probar. Yo es primera vez que chupo dulces de otro país. ¿cómo? Pues como... ¿Sabe cómo? Entre una mezcla como entre vainilla y abono. ¿Cierto? ¡Cómo a ver! ¡Cómo! No me comerme. A ver, eso es champú. Espera. Tranquilo. Ahí viene con Tetra pack. De las otras. Mm, o sea, perfume. Mm, página mm. 34 de Igor. <risa> <risa> <risa> o sea, ¿Cómo es como a flor. Es como a flor, ¿no? nunca se abortó páginas de Avon? Claro. Sí. Eso no es lo que se Yo Mucho, mucho se tiempo, la páginas, mucho tiempo sí. trabajé con Avon. Pero no me jala tanto Avon. Perdón. Tranquila, mamita. Una sombrilla! <risa> es tan rico, sabe a flor? Primero no quiero escupir y ahora ya lo sé. <risa> sabe como sí, a flores. Como a flores. ¿A este si te gustó? Sí, sí dice yogur jelly. Yogur jelly, pero sabe como uh, flour, mm. a flower jelly. Sí. ¡Mira, tócala! ¿A qué le parece? Toque la escuela. Toque la Oigan, ¿estás bolitos Son uvas. Son uvas, sino que allá las dan, venden sin cáscara. ¿Picho el Durando? Picho el turano? ¿Te gustó? O sea que yo me decían en el colegio hijo del durazno porque me decían sana para <risa> Yo soy hijo del Durano, claro, que. en mi pueblo de siembra mucho. Al final deja con no, no. un saborcito raro. Oigan, estos dulces están difíciles. Cuando bueno, es difícil. Es picho. Es difícil. y hablar eso Es una belleza. Tanto estudio para uno terminar Es y Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Esto ya ver, venció. Ano dice 2020. 2020. Obviamente está todavía perfecto. No, ya está vencido. A ver. Huele, es que huele duro. Uf. Pero aspire, aspire. <risa> Qué viaje. No es como a.. como a. <risa> Me puedo ni escribirlo. Sí puede, pero no se ve. Como maxi pan. Maxipan que sí. ¿Cómo se dice maxi <risa> Maza pan? Mazapan. Mazapan. ¿Cómo no será de gomela. Antes no hizo polipollo. Esos es sí, están buenos. Bien. El olorcito marea Haga cuenta eh, yo. El olorcito mare... cuando lo veo Bueno, voy a quitar. Esto se llama. Cáscara de yo, limón. Yo puse de. Yo puse de. Yo puse de. Es cáscara de limón. Cáscara de. Es tiene que estar pomelo, bueno. De pomelo. De gomelo? pomelo. De pomelo. Pomelo. Buenísimo. Lo recomiendo 80... absolutamente. <risa> que nosotros estamos en la vuelta al mundo. Porque donde sea el Master Chef cocinamos esta porquería. Está muy bueno. Está tenaz. Escríbale sí, a Greci, sí. que Dios le bendiga, que, que ojalá le vaya en su disco. Pero para mí que él ya se los había masticado. Sí, no. Esta es el, como un turrón, se llama Juau, Huau, le Wow que <risa> <risa> Uy Jesús qué le qué, qué? Que... <risa> qué le <risa> está Ahí no hay un papel donde diga <risa> un buzón de sugerencias <risa> para escribirle esta porquería ¿A qué le echan el yo y un dulce para un niño? Con razón esos japoneses, todos andan así porque, como tragan tanto jengibre, mantienen picados y andan así a todo uy ¡Qué porquería dulce! Con incienso. Kit, Kit Kat. Este sí lo venden en todo el lado. Eso sí, pero ustedes saben. Que los ¿cómo, los saben? Los ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo sabe el Kit Kat chino? Es verde, ¡No! ¡Es verde! ¡Ni que la buena! No. ¡Un chocolate decente, no verdad? No, no. ¿Sí? O sea, necesito no, no que sea, vean esto. japoneses se la pasan haciendo tecnología y no han aprendido de dulce. De verdad, ¿por qué? ¿Por qué? Todo tiene que ser con matcha, con jengibre. ¿Qué es matcha? Macha es esto verde. ¿Eso es lo que le echan al esa. No, no. Al, al, al, no, es al como chunche? el té de matcha. ¿No lo has probado? <risa> bueno, lo no he probado. Cómete, cómete. <risa> no todo. Buenísimo ¿Verdad que porquería está rica? ¿Está fatal? No, es que no dieron ni tinto, claro, ¿no? ¿Es que amargo, no me lo Claro, Espera yo saco algo rico de la cocina ¿Qué Yo le traigo algo rico, esa ni sabe dónde está la cocina De... Bueno, bienvenidos a mi canal y a esta a mi casa, que también es su casa. Eh, hoy vamos con los boyacoloers. Un saludo para mi mamá, que es la única que me hicieron. Te amo totó, mi Te casa. amo, mona, gracias a todos los fans de ¿Tú? Laura Tona, a todos los youtubers. Sí, sí. sí Laura. Love love love love lovers. Laura Lovers, que yo los bendiga. No puede nada, que te estés tirando todo. Salió hasta la promo, pero no hay había... eso? <risa> ¡Soteo! te, ay, te gusto. ay! Por, no, va, por, favor, ¡Por favor! ¡No, no eso no, es solo eso! No, ¡Los quiero mucho! ¡Ay, y es que ya nos vemos no. el próximo jueves! ¡Otra video! ¡Qué barrera! Bye. ¡Ay, ese! ¿Ustedes saben esa? ¡Ay, Cuando yo paso por ahí y ella así con las cosas dice respete que estoy trapeando! Y yo mi me va a guardia y le ¡Usted no ha hecho ese! ¡Eso es una escoba! <risa> ¡Es que estoy trapeada!